Hola, emprendedores y emprendedoras canábicas. Bienvenidos a su video podcast de Negocios, Cannabis y Política. Este es un espacio en el cual están encontrando los mejores tips de inversión, las mejores noticias, los últimos acontecimientos de todo lo que está pasando en este naciente imperio legal de la marihuana. Yo soy Pablo Luna, soy, soy fundador del grupo Canamich. Y vamos a comenzar con este tema de cuáles son los principales negocios del mercado de la marihuana sin marihuana, Uh, ese, ese va a ser el tema del día de hoy. Vamos a recordar un poquito lo que vimos en el Facebook Live pasado. Si están siguiéndonos por YouTube, también que estamos transmitiendo, por favor, suscríbanse al canal, denle en la campanita para que le lleguen todas las notificaciones, porque todos los días estoy subiendo muchísima, muchísima información. Vamos a continuar entonces eh, este mercado de la marihuana sin marihuana. Ya habíamos comentado que es son industrias completas que están en torno girando en torno alrededor de la industria de la marihuana, pero no están completamente relacionados con la planta, ni con ningún extracto, ni con ningún derivado de la planta, sino que eh, es absolutamente eh, su negocio girar en torno alrededor de esta nueva industria que está creciendo alrededor, alrededor del mundo. Eh, vamos a mencionar cuáles son los primeros la, lo, los primeros lugares en, en ese tipo de negocios que están eh, pues pues está, están teniendo mucho auge, porque por ejemplo uno de ellos es las criptomonedas respaldadas en cannabis. Esto no es ningún consejo financiero, por favor, para que no vayan a, a, a tomarlo como un consejo, ustedes, cada quien debe de investigar cualquier eh, cosa que va a... a a invertir y eh, vamos a continuar con, con, con la información que les estamos brindando. El día de hoy realmente eh, vamos a descubrir cuáles son esas empresas <coughs> o esas industrias que están creciendo de forma eh, muy acelerada y una de ellas y en los que muchos están invirtiendo, están invirtiendo desde las franquicias del eh, expresidente Vicente Fox acá en México como muchos emprendedores y muchas personas inversionistas están entrando en esta industria que es los accesorios para el autocultivo todo lo que tiene que ver con lámparas, con luces uh, con, con, con los eh, to, con, con los con, con las macetas, con todo lo, lo relacionado con los medidores de pH, con los nutrientes, con todo lo que tiene que ver con el autocultivo, pero no jamás se inmiscuyen dentro de la planta. Esta, en esta industria están… saludos de Colombia, un saludo a Colombia, les mando un fuerte abrazo. Esta industria está creciendo definitivamente porque no es ilegal vender accesorios para el autocultivo, así es de que los empresarios y emprendedores canábicos que no están dispuestos a invertir en un mercado eh, todavía ilegal, por ejemplo en México, que tiene que ver con el mercado de la marihuana recreativa o con altos contenidos de THC eh, se están yendo hacia este tipo de negocios mismos personas que están dentro de, de, este, de esta industria recreativa también están yéndose por la parte de vender accesorios para el autocultivo entonces ha tenido muchísimo auge y yo creo que con el paso del tiempo va a tener muchísimo más auge, así es de que estén preparados para que vean cada vez más empresas, cada vez más tiendas, cada vez más servicios en línea, con todo lo que tiene que ver con artículos para el autocultivo. Y esa es una industria eh, definitivamente que está comenzando aquí en México, apenas está en pañales, está apenas eh, comenzando por la fiebre real de todo lo que tiene que ver con, con los... Eh, Accesorios para el autocultivo. Entonces, esa es la principal. Y la segunda no es muy distante, eh, que es también los accesorios para fumar. Todo lo que tiene que ver con bongs, canalas, blondes, eh, prerrolados, todo lo que tiene que ver con papel, todo lo que tiene que ver eh, con cristalería, pipas, taster, eh, los bongs, ya, ya los dije de nuevo. este, Todo, todo, todos los vaporizadores. Todo, toda esa industria, también hay mucha gente que ya está invirtiendo, hay mucha gente que está abriendo tiendas en un sinfín de lugares, también la tienda del expresidente Fox tiene ese tipo de artículos que son accesorios pues, para fumar y, y también pues, lo vemos mucho en redes sociales, lo vemos también en las plataformas de comercio eh, por paquetería para no decir marcas, acá, y, y, y realmente está, estamos viendo que, que están teniendo mucho crecimiento, que cada vez hay más eh, personas inmiscuidos en este nuevo eh, mercado que, es, que está en torno a, al mercado de la marihuana, y, y definitivamente este eh, acercamiento que está teniendo la gente con todo lo que tiene que ver con el autocultivo y con los artículos para para, para fumar, pues realmente hay una muy buena oportunidad de negocios porque es pues está en pañales prácticamente, ¿no? Aquí en México todavía están arrancando eh, pocas empresas, empresas serias, entonces pues apenas van a empezarse a notar competidores a, a alrededor de de, pues de esta regulación. Eh, porque al principio pues todos lo veían como algo muy incierto, veían la parte de, de invertir en esta industria como algo eh, muy volátil y cada, cada vez van pasando los años y aunque la regulación sigue estancada, pues hay muchísimos más emprendedores y emprendedoras alrededor del mundo que están en torno a, a, a la regulación del cannabis pues, en sus respectivos países. Hoy en México pues va un poquito lento, eso no, pues, no es novedad, ya todo el mundo lo lo tenemos bien sabido y vamos a comenzar a leer los mensajes argentina saludos a argentina saludos a colombia me han estado enviando muchos mensajes de muchas partes del país les agradezco muchísimo a toda la gente que envía mensajes a esta página eh, recuerden que este video del día de hoy es patrocinado por comunidad pablo luna eh, vayan todos por favor a Comunidad Pablo Luna es www.comunidadpabloluna.com ahí se van a poder registrar ahí van a estar pudiendo, eh, van a poder leer el blog van a poder leer mi blog ahí yo escribo todo lo que tiene que ver con la industria del cannabis hay cosas que no menciono en los videos que sí vienen en los blogs así de que métanse allí también a, a, a leer un poquito este y próximamente va a salir eh, la venta del libro para que estén todos, todos atentos, porque va a haber una preventa y, y vamos a estar, pues estar, les vamos a estar dando avisos, ¿sale? Entonces, les mando un fuerte abrazo el día de hoy, es, es cuánto, vamos a estar por aquí pendientes de todos los mensajes que manden. También si tienen algún tema que quieren que tratemos, pueden mandármelo por mensaje y, di, ¿sabes qué? Me gustaría que hablaras de tal tema, Pablo, y con mucho gusto lo vamos a hacer. Entonces, les mando un fuerte abrazo a todos y por aquí estamos en pie del orden, es cuánto.